El wow, consistía en hacer maquetas y, y aprender más de nuestro barrio y todo. Nos hemos enterado de cómo era antes nuestra, nuestra plaza, nuestro barrio, ¿no? todo hace siglos. Este es un taller que hemos organizado dentro de BAT, que son los encuentros de arquitectura y convivencia que hemos organizado desde Saramari. Y dentro de ese encuentro que tenía que ver con reconstruir espacios y territorios más habitables a partir de las prácticas arquitectónicas, nos parecía interesante eh, no dejar, como siempre, de lado a los niños, porque bueno, no dejan de ser ciudadanos que también viven y se desenvuelven en el entorno urbano. Se trata de un proyecto de pedagogía urbana, en el que hemos tratado de, durante una semana, trabajar con los niños su entorno más próximo, el conocimiento de, de su barrio. Mirad mira, mira por dónde va la ría, al final... Las siete calles. Las siete calles, este es el casco viejo. Y esta... Hemos empezado un poco con la historia, eh, reconociendo esos espacios, eh, esas trincheras, esas fronteras, que, han, que son eh, tan características del barrio, que han configurado ¿no? la, la morfología y la... ...y la historia de, de, este, de este barrio tan, tan característico de Bilbao. Ah, sí, sí, sí, pues antes había este puente con Pocos sitios por los que pasar sí, de una no parte a, a la otra, ¿vale? ¿Lo los niños han entendido muy bien la importancia de la ría... ...de cómo la ría ha sido un elemento muy importante... ...en la generación de, de, de la ciudad... ...pero por otro lado ha sido un elemento que... ...de alguna forma, pues les ha limitado, ¿no? Ah. Hace mucho, para pasar el puente tenías que pagar dinero y, y después los, la otra parte dijo que también tenía y, empiezo, y empezaron los problemas. Las calles estrechas son las que eran más viejas y las calles que son más anchas son las que están nuevas. Antiguamente en Mirivilla había minas, eso ya lo sabía, pero no sabía que había una chimenea. Pues que no sabía que eh, antiguamente había eh, los puentes eran de palos y eso, no lo sabía. También han entendido, yo creo que muy bien, eh, la diferencia entre, entre las calles que existen en el barrio, ¿no? Por qué este barrio eh, es más oscuro que, que otros barrios de Bilbao, ¿no? Como no, le, no les entra tanta luz... Ha sido, además, muy enriquecedor entender cómo ellos han aprendido muy fácilmente a reconocer un mapa, a leer un mapa, que, que entendemos que también es importante. Eh, en las la fronteras figura, tuvimos que hacer figura, cosas la cacho la a la cacho. La Primero hacíamos grupos. Uno hacía la y montaña, y otro, otro hacía las, las fronteras, otro la, las el vías del tren, otro el río... Y otros en puente. los, los puentes. Pero luego la segunda parte del taller ha consistido en hacer un poco la exploración del barrio, en jugar con ellos a través de un safari fotográfico para que ellos también. Eh, levanten la, la mirada hacia arriba ¿no? y, y, y transcurran o recorran su barrio un poco pues mirando para arriba, ¿no? encontrando cosas que habitualmente pues, pues no ven. Vosotros os tenéis que acordar de dónde, de dónde sacasteis estas fotos, ¿vale? Y vosotros tenéis que averiguar dónde están en, en el plano. Nuestro trabajo aquí consiste un poco en que los niños se vinculen eh, afectivamente con su barrio para hacerlo suyo de alguna forma ¿no? y, y tomen conciencia en que ellos también eh, tienen que participar de él.